Ay, estoy Ahí vamos. Ya nos quitamos los lentes para vernos más sí. lindas. <risa> sí. Hola, ¿qué tal? Eh, buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a Almas en Conciencia, un programa creado para ti, para que puedas encontrar esa luz interior, esa sabiduría que únicamente reside en el centro, en el centro de ti mismo. Saber que sí sabes... Entender realmente cuál es esa conexión que tú tienes con el universo, con todo, eh, que, todo lo que existe en este momento. Te saludo desde la Ciudad de México. Mi nombre es Margarita Mercado y bueno, pues eh, el día de hoy estamos teniendo un programa muy bueno, muy bueno. Así que te pido por favor que vayas compartiendo este programa, eh, que vayas avisando que ya estamos en vivo, que me regales por favor corazones para eh, que suban las notificaciones y que más almas en conciencia puedan estar con nosotros, que puedan estar conectados y puedan estar compartiendo. El día de hoy, como ustedes saben, tenemos un programa, una invitada muy hermosa, muy linda, muy sabia. <risas> y eh, nos va a hablar sobre un tránsito bien importante que todos tenemos que estar preparados tenemos que saber qué hacer y cómo estar en esa frecuencia en esa conexión en esa vibración y alertas con todo esto y bueno pues eh, voy voy a leer voy a leer el, el ángel del día antes que antes de iniciar y eh, les digo que el día de hoy tenemos el ángel Mahashiach, que significa Dios salvador y la esencia que aporta es la capacidad para rectificar. Mahashiach posee todo lo necesario para una convivencia pacífica y de ahí que la invocación de este ángel resulte de suma utilidad para las personas que viven en desasosiego o permanente duda. Los nacidos bajo su influencia poseen la facilidad de aprender lo que se propongan. Invocar a Mahashyak es un modo de asegurar que se, se nos abran los ojos y las capacidades del entendimiento para conocer la verdad trascendente e incluso para saber interpretar correctamente las señales de la vida. Los nacidos bajo su influencia suelen ser personas de aspecto agradable a las que les gusta también el ocio y el placer sano y honesto. Mahashyak mejora tu carácter y te ayuda en el aprendizaje. Lo que nos otorga es la capacidad para conocer las altas ciencias, la filosofía oculta o la teología. Aprender con facilidad cuanto se desea mejorar el, cala, el carácter y alcanzar la mayoría, eh, la mayor belleza física. Así que bueno, pues ya saben, este... Eh, Quinto eh, ángel, que es el número cinco eh, y bueno, corresponde a, a los serafines, eh, que se llama Mahashiach. Ustedes lo o pueden invocar para poder hacer meditaciones con él en estos días y bueno, pues vamos a, a poder eh, hacerlo de, de mucha utilidad. Y bueno, pues eh, déjenme presentarles a Malú. Ella estudió una carrera en finanzas es astróloga ya durante, ahorita nos va a decir cuántos años son de astróloga eh, y también pues ella eh, fue casi de las primeritas que, que empezó con todo esto del tema de, de barras, de, de access, eh, estuvo este, muy, muy, muy metida, bueno sigue, sigue estando presente eh, y bueno pero para mí, yo amo, digo, las dos cosas las hacen maravillosas porque yo tomé mi curso de barras con ella, eh, pero también tomé mi curso de astrología con ella, básica, pero la verdad es que a mí me encantó, me encanta porque de verdad lo que ella te dice es, entonces, la verdad es que ella cuando te dice, mira, observa esto que está pasando y te anticipo que tienes que cuidar tal y tal cosa, de verdad sucede. Entonces, yo recomiendo mucho Malu. Eh, y qué bueno, pues les tenemos ahorita una sorpresa que les vamos, a, les vamos a ir avisando, les vamos a ir diciendo, así que no se pierdan ahorita el programa. Ahorita nada más es la introducción, vamos a hablar sobre este eclipse que ya está a punto de llegar, ahorita nos va a decir bien cuándo entra aquí a la Ciudad de México, nos va a decir todo lo demás, pero también yo les invito a que todos los que nos están escuchando, por favor compartan el programa y que también... Eh, hagan este, la sigan a ella en sus redes sociales. malu ¿cuáles son tus redes sociales, por favor? Hola, buenos días, Maggi. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente a tu programa. Yo encantada de participar contigo y también muchas gracias por este, por todas las flores que me echas, <ríe> son bien recibidas. Eh, redes sociales, pues eh, tengo un grupo de astrología que se llama Astrología con Malú. Ahí tratamos de publicar lo más que se pueda. Instagram, ya también estoy en Instagram, sin embargo, ahí me falta eh, conocerle más la forma de publicar, que la idea es pasar publicaciones del grupo de Facebook a Instagram y en YouTube también ahí me falta empezar a subir más videos pero en el grupo de astrología van a encontrar información eh, que es importante eh, en cada día. Y bueno, y también nos da tips y yo ahí en ese grupo he visto, ya estuvo subiendo algunas características de algunos signos, así que si tú quieres saber tu característica, entra a ese grupo, te conviene. <ríe> aparte, ya, están, ya están los 12 signos, ya están, fíjate, realmente ya, ya están los 12, los 12 signos y, y esos 12 signos hice el Face Life, eh, más o menos desde febrero, si no me equivoco. Entonces, las personas que estén interesadas, váyanse a las publicaciones de febrero. Empiezo a hablar de cada signo y la finalidad de ese video es cómo se lleva ese signo con el resto de los signos. Ejemplo, cómo se lleva, cómo es Aries, sus características ¿Y cómo se lleva con los once signos? Tauro, Géminis, Leo, hasta Pisces. Y así fui grabando cada uno de los signos. Tauro, cómo es y cómo se lleva con el resto de los signos hasta terminar con Pisces. Pero ya están los 12 signos, ¿eh? Ah, pues ahí está, mira. Ya me había perdido, me perdí algunos. Entonces, pues ya sí, no saben, hay... entren, entren, entren, entren al grupo. Eh, y bueno, pues ahí van a, van a enterarse de cada signo y bueno, pues eso de repente eh, es las preguntas frecuentes para los astrólogos. Entonces ahí la van a encontrar, ahí van a saber y bueno, pues eh, bastante información. Y ya aquí te están saludando, te están saludando Danra, Omar, José Castilla, eh, por acá Claudia Reyes, eh, Rosario, que es este... Eh, Fabet, Chaile, Verónica, Alejandro, te están saludando, Anita Enríquez, Cristina Rosales, eh, María Can Castilla, Silvia Can, Claudia Reyes, eh, ya están aquí al pendiente y bueno, pues ahora sí que esperando. Lucy Flores, no se pierdan el programa porque tenemos una promoción bien especial. Eh, para Almas en Conciencia. Para Almas en Conciencia exclusivo, <risas> exclusivo. Así en que exclusiva si para Almas. Tuvo, Dices que viste el programa completo y que compartiste este <risas> programa en tus redes, mandas captura malú. Eh, vas a tener un descuento especial en tu lectura de astrología de aquí hasta el 30 de abril. ¿Tienes? Sí, el 30 de abril que tenemos el día del eclipse del que vamos sí. a hablar ahorita. Sí, sí, sí. Entonces, tienes que decir así tal cual. Yo vi el programa de almas en conciencia sobre el eclipse en Tauro. Mandas tu sí. captura de pantalla y tienes enseguida el descuento, un gran descuento, para que te animes a tener esta consulta con ella. Y de verdad es maravilloso. Así que tienes que esperarte al final del programa porque tienes que enterarte de todo. Así que no te vayas eh, y vamos a iniciar, Malu. Cuéntanos, ¿qué onda con el eclipse? Yo estoy así como de... Ay, no. no, no puede ser, así como ya llegó, ya nos cayó. No, eh, yo creo que prim lo primero que quiero eh, invitarles, sí, pues sí, es así como... ¿Qué onda el eclipse? No? Es, no es un fenómeno que ocurre cada 15 días, como las lunaciones, que es eh, la luna nueva y la luna llena en tal signo. El eclipse, los eclipses, porque realmente eh, cuando tenemos un eclipse de sol, a los 15 días vamos a tener un eclipse de luna. Entonces, se conoce a este periodo como el periodo de los eclipses. Lo, el periodo de los eclipses generalmente eh, lo tenemos dos veces al año. Pero, ¿qué es lo que sucede para que puedan entender cuándo vienen los eclipses? Los eclipses se van a dar, un eclipse de sol se da cuando el sol, la luna nueva están juntos, pero al mismo tiempo tocan un punto que se llama, o unos puntos que se llaman los nodos lunares. Entonces, cuando el sol, la luna están juntos y tocan ese nodo, se da el, el eclipse de sol. Y cuando tenemos la luna llena, que va a ser el 16 de mayo en escorpión, luna llena en escorpión, entonces vamos a tener la parte opuesta, el sol. Y la luna enfrente del sol, pero la luna va a tocar el otro nodo lunar, que en este caso va a ser en escorpión, el nodo sur en escorpión. Entonces, cuando hay estas, cuando llegan estas conjunciones o posiciones en estos tres puntos, entonces es cuando se presentan los eclipses. Entonces, básicamente, hay eclipses cuando el sol y la luna tocan los nodos que en este caso. Actualmente los nodos están pasando por el signo de Tauro. Los nodos, otro punto importante, los nodos se manejan por ejes, es decir, que no pueden ir separados. El nodo norte ahorita está por eh, Tauro, pero en el nodo sur, que es el signo opuesto, está pasando por Escorpión. Entonces, los signos por donde están pasando, lo que nos están invitando es hacer un cambio en nuestras vidas, hacer una evolución en esa área de la vida. Nos están pidiendo que transformemos y sobre todo con el eje sur, con el nodo sur en escorpión nos están pidiendo soltar escorpión es un signo emocional, es un signo de gran intensidad y nos está pidiendo que soltemos todo aquello que ya no nos sirve y que es ya, y, y decimos bueno pues sí soltamos esto que no me sirve y ya ahora para dónde voy, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que aprender, dónde me toca trabajar en un nivel individual donde me toca evolucionar. Entonces, el nodo norte actualmente en Tauro nos está pidiendo que evolucionemos con lo que representa Tauro. Entonces, ¿qué es Tauro? Tauro es un signo de tierra, nos pide que nos manejemos con un sentido práctico. Eh, Tauro también está relacionado principalmente con el tema de los valores. Y dentro de los valores se encuentra nuestra autoestima. Entonces es un momento de revisar cómo está mi autoestima, qué puedo hacer para mejorar mi autoestima, qué puedo hacer para valorarme más. Y en función de cómo me voy valorando, me va a ayudar a valorar a los demás y también valorar todos los aspectos de mi vida. Entonces, eso es lo que nos está pidiendo ahora estos nodos lunares. Ahora, los nodos lunares tienen un ciclo de 18 meses, quiere decir que durante 18 meses van a estar transitando los 30 grados de escorpión y de tauro. Entonces, todos ya traemos en algún nivel esto que nos está pidiendo la vida que cambiemos. El hecho de que venga el eclipse viene y se manifiesta de una manera mucho más clara, de una forma evidente. El otro punto que quiero comentar es, los eclipses siempre se dan en un grado. Todos los signos tienen 30 grados, pero van transitando el Sol, la Luna y en este caso los nodos. Entonces, este eclipse del 30 de abril se va a dar en el grado. 10 grados, 28 minutos de Tauro. Y aquí la pregunta es, ¿y a todos nos afecta de la misma manera el eclipse de sol? No, no a todos. A todos lo recibimos y en una área de nuestra carta nos está pidiendo esos cambios. Sin embargo, las personas que tienen su sol, su luna, su ascendente, sus nodos lunares, o sea, algún aspecto o varios aspectos de su carta en este grado, alrededor de 10 grados de Tauro, y en este caso pueden ser los 10 grados de Escorpión, son los signos o las personas a las que les va a afectar de una manera evidente el cambio que tienen que hacer en su vida. Otro punto que quiero también aclarar, el eclipse lo tenemos el 30 de abril, sin embargo, todos estamos empezando a sentirnos diferentes, estamos empezando a ver cambios, se empiezan a presentar situaciones y eso es una forma como de ir adentrándonos a este periodo de eclipses. Sin embargo, las personas que, que sí van a recibir en su carta este evento de una manera ya significativa, en el eclipse de sol generalmente las personas empiezan a notar estos cambios o empiezan a vivir situaciones que ya les están anticipando de lo que tienen que cambiar. Y generalmente lo empiezan a ver o lo empiezan a vivir como desde tres meses antes. Entonces mm. lo empezaron a vivir más o menos desde febrero, marzo y pues todo el mes de abril. Entonces ahí ya se empiezan a manifestar situaciones que le están dando señales a la persona de qué es lo que tiene que cambiar. Ok, pues Entonces, está, o sea, tres meses antes ya nos están anticipando. Sí, pues ya, sí, sí. Fue, ahí viene, ahí viene, ahí viene, corre, mira, mira, mira, más que viene es la vida te está diciendo en esta área de tu vida hay que hacer cambios, ¿qué necesitas cambiar? Ahora, lo que, lo que sucede con los signos de Tauro y Escorpión, de acuerdo a la modalidad, se clasifican, los signos se clasifican en cardinal, fijo, mutable. Cardinal son los que tienen la habilidad para iniciar, los signos fijos son los, los que dan estabilidad, permanencia, y los mutables son los que ayudan al cambio. Pero ¿qué es lo que sucede con la parte negativa de los signos fijos? La parte negativa de los signos fijos, es esa energía que todos tenemos, que nos resistimos a los cambios. es Me niego a cambiar esto. Me cuesta muchísimo trabajo a soltar esta actitud. Me, me cuesta mucho trabajo soltar esta relación. Y prefiero aferrarme que, que dejarla ir. Entonces, ahí es en donde en la historia se complica. Porque hay una parte de necedad, de testarudez, de decir, aquí quiero seguir. Y entonces es ahí donde la vida te dice, te estoy diciendo que no, pero tú te resistes. Entonces te lo tengo que hacer más evidente, que sí. tienes que cambiar. Y en ocasiones, cuando nos resistimos tanto, la vida dijo, ya te mandé estas señales, estos eventos, estas luces amarillas, ahora Va a tener que ser por las malas. No quisiste, y entonces es ahí donde entra esa resistencia al cambio, pero lo tienes que hacer. Entonces, bueno. lo importante es este trabajo personal que nos toca hacer a cada persona, de estarnos auto observando, de, de ser in una invitación para ser más conscientes, qué es lo que no me está funcionando. Y también lo más interesante, yo diría, este eclipse es la invitación para que te des cuenta ¿Qué puedes cambiar? Aprovecha, aunque es, es un momento intenso, un momento muy importante, pero no aprovecha el, el, el cambio, aprovecha este tiempo para hacerlo como más fácil, pues. Uh -huh, uh -huh. Y sí. bueno, pues ahí está esta parte de, de, o sea, aunque no nos impacte de manera... Eh, a nosotros, o sea, por ejemplo, un ejemplo que sea Géminis o algo así, ¿no? Eh, y que no tenga ningún planeta en Tauro ni, ni Scorpio, pero finalmente es como una invitación también para esos signos. Es para todos, salir. es para todos, pero aquí, todos. aquí les van a afectar. Podemos poner como varios niveles cómo afecta el eclipse. Ajá. A los que más les va a afectar son aquellas personas que en su carta natal tienen... Algún planeta o algún punto de importancia como es el ascendente o los mismos nodos lunares en el grado 10 de Tauro puede ser también 10 de escorpión. Sí, y que yo les puedo asegurar que ya lo están sintiendo, o sea, sí. es, no, no es ni, si, ni siquiera que se pregunten, yo lo tendré, no, o sea, ya lo estás sintiendo, no. o sea, ni, ni necesito saberlo si ya sientes toda la intensidad. O sí, sea, sí, exactamente. Ni te lo preguntes, ya estás ahí. Sí, ya, así como, a ver, as, empieza a revisar tu día a día, qué es lo que pasó qué mensajes estás recibiendo, qué situaciones se están presentando. Entonces, ese es el primer nivel a los que definitivamente es evidente el, el, el evento. El, el segundo nivel, por ponerle o decirlo de alguna manera, van a ser los, los otros signos fijos que, que son Leo y Acuario. Entonces, las personas que tengan... En Leo, algo alrededor de los 10 grados o algo alrededor de los 10 grados de acuario, también van a percibir es, este cambio, este llamado a hacer las cosas. Sin embargo, los cuatro son signos fijos y a los cuatro signos les cuesta trabajo como soltar esta parte, que es lo que tienes que cambiar, ¿no? Entonces, a esos signos es como muy evidente los cambios a realizar y el tercer nivel pues todos al momento de tener nuestra carta astral tenemos en alguna parte de nuestra vida en alguna área de nuestra vida este grado de 10 grados de tauro entonces pues de ahí también la importancia siempre de, de conocer yo es una de las recomendaciones es por lo menos una vez al año revisa tu carta astral cómo está pues para ver en dónde caen también estos eventos de los eclipses, ¿no? En dónde están sí, los cambios. Los eventos, los eventos importantes del año, porque este es un evento sí. importante que se había anunciado para este año, ¿no? Exactamente. Entonces, y este ya desde, desde, de los que más que los, desde que sabemos que los que sabemos que los nodos es, empezaron a transitar en, en el signo o en el eje, en el eje Tauro, Escorpión. Entonces sabemos que ahí vienen cambios para todos, ¿no? Entonces el segundo el, el segundo periodo de eclipse se pues, estará dando por allá por noviembre, octubre, finales de octubre, noviembre, porque el sol va a estar transitando por el signo de escorpión y entonces ahí se va a encontrar con el nodo sur en escorpión. Y es sí. ahí donde pues continúan los cambios. Sí, o sea, son de aquí a esos seis meses, porque creo que son seis meses casi. Sí, ¿no? son seis meses. Son seis meses, o sea, que es todo lo que estamos viviendo, es como toda la arrastrada de todo lo que tenemos que seguir eh, componiendo o todo lo que no quisiste hacer caso, todo lo donde la vida te dijo, pon atención, no lo hiciste, entonces ahí viene toda la, este, pues ahora sí que el recomponer tu camino hay que librarlo, darte cuenta, sanar, eh, poner atención, eh, estar en, en ese camino de transformación. Una cosa podría ser a lo mejor o realmente te comprometes contigo mismo, contigo misma para poder hacer ese cambio. O lo vives y, y es la revolcada de tu vida, ¿no? O sea, lo vives arrastrándote, quejándote, molestando, llorando, gritando, este, la preocupación y, y muchas cosas que podrían surgirte o eliges vivirlo desde la conciencia y decir, a ver, qué es lo que yo tengo hoy para poder hacer ese cambio, ¿Qué es la, cuáles son las herramientas que tengo el día de hoy para poder hacer esa transformación, para poder hacer ese cambio y que les hago un anuncio que yo les diría, de verdad, vale la pena. Ella es de las pocas que lo hace. Yo lo sé. <risa> <risa> ¿Qué es la sinfonía de posibilidades. Oh, Ella es okay. un proceso... Muy padrísimo, que se llama Sinfonía de Posibilidades, que de verdad sientes como, o sea, la energía empieza a correr por tu cuerpo y empiezan a pasar cosas bien padres después de esa sesión. A mí me hizo una Sinfonía de Posibilidades, no, ya me he hecho varias, pero bueno, o sea, de, desde que me la empezó a hacer, de verdad que, que empiezan a abrirse caminos, empieza a darse más claridad, así que si tú estás en estos tránsitos, yo te recomiendo, ve a una Sinfonía de Posibilidades. Porque es muy buena. Malú, dales tu número, porque aquí ya están escribiendo en el chat eh, que está, que quieren el descuento, pero pues eh, me lo están mandando aquí al, al, este, a los mensajes. Entonces, damos okay. tu vamos, número. vamos a agradecer, May y yo, si pueden escribir de las personas que nos están escuchando, si pueden dejar por ahí el teléfono escrito del WhatsApp, y el, el WhatsApp es el 55 36. Uh -huh. 43. ¿Lo puedes escribir? 55, sí, 50. 36, 43. Ajá, espérame, 36, ya me equivoqué. 36, ajá. 43, 71. 71. 72. 72. Ahí está. Acá le ponemos astróloga. Ya, mira, ya te están llamando, creo. Ah, mira. <risa> luego, luego. Sí, hay otro comentario Ay, perdón, que yo... Perdón, antes, antes de... Perdón que te interrumpa, es que esta pregunta se me hace importante. Eh, sí. Aquí dice Marta Rocío Ram que si la carta astral cambia cada año. Ok. La carta astral es la fotografía, por ponerlo así, del cielo en el momento en que tú naces. Lo que sucede cada año, o lo puedes ver cada mes, como tú quieras, es que los planetas siguen su camino y hay unas veces que retroceden, los planetas retroceden, excepto el luna y sol, pero los demás vienen, entran en un momento de retrogradación. Entonces lo que se hace en la consulta es actualizar la información. Más que, bueno, esa actualización es saber y decirle a la persona ¿En qué momento de su vida se encuentra? ¿Qué situaciones son las que tiene que cambiar o en qué situaciones eh, son las que se le están presentando? Y que de acuerdo a su energía, de acuerdo a lo que es, ¿qué puede hacer para hacer el cambio? Ejemplo, este, un comentario con el signo de Tauro. Tauro es un signo estable, es un signo que le gusta tener las cosas controladas es un signo que, que quiere y que actúa con cautela, con premeditación, entonces, ¿qué sucede con estos eventos del eclipse y ahora que también está transitando Urano en Tauro? ¿Qué es lo que sucede? Pues que Tauro está viviendo situaciones imprevistas. Tauro es un signo que no le gusta cambiar. De, de los 12 signos, a Tauro le cuesta cambiar y le cuesta las, eh, hacer los cambios a algo nuevo o algo diferente. Pero uh -huh. ahorita con los eclipses, más con Urano en Tauro, y dentro de unos meses llegará Marte, pues nos, nos espera a todos una revolución a que los cambios se. <ríe> yo pensé que iba a decir revolcada, yo dije. ¡Ah! No, revolución, revolución es diferente, Maggie, diferente a revolcada. <ríe> <ríe> ¿Qué se imaginan malas cosas? no se imaginé como la ola del mar y que nos revuelca, ¿sabes? Así. Esto pensé. A lo, mejor, a lo mejor un Tauro así lo va a recibir, como de, va a decir: Ya no puedo, me resisto, pero en esto fue superior a mí. Y me pide que, que, que haga el cambio, ¿no? O, o sea, Urano, sí. lo que tiene la característica de Urano es que es imprevisto, es lo que menos te imaginas, lo es, que menos por ejemplo, esperas. Es, por ejemplo, a lo mejor de repente llegan y te saben que vamos a hacer una fusión de la empresa, vamos a hacer un cambio y te toca. Y tú dices, no, pero ¿por qué me mueven de oficina? ¿Por qué me mueven Eso. esto? ¿Por qué esto? ¿No? O de repente, no sé qué, te dicen, chin, ¿sabes que Se te destapó la muela y tienes no sé qué cosa y tenemos que quitártela y ahí está, ¿no? Este de repente o oh, no sé, amaneces y de repente te empiezas a sentir mal de la nada y no sabes por qué, vas, te haces estudios, colesterol alto, ¿no? O sea, cosas así que, este, que a lo mejor son como muy, entre comillas, silenciosas y que están ahí como trabajando y de repente llegan, ese es como como el ¿Cómo podríamos nosotros vivenciarlo? O como por ejemplo, de repente de la noche a la mañana una pareja se despierte y dice, ya no somos felices y ya me voy, ¿no? Eh, ándale, ¿qué dices tú? Pero si, si nos entendíamos muy bien, no, ya, ya no, adiós y me voy. Es Ajá. como que, ¿cómo? ¿A qué hora sucedió? ¿Cómo pasó? ¿Por qué no me di cuenta? ¿O qué no me di cuenta? ¿O cómo se fueron dando las cosas? que no me quise dar cuenta, no? Eh, tengo, por ejemplo, un caso que les puedo comentar de de una persona en consulta estaba muy desesperada porque pues se había cambiado de casa y a la casa donde se cambia al poco tiempo le pide que le entreguen era una casa rentada y me dice si me acabo de pasar y ya me le están pidiendo ¿Cómo? y este y también tuvo que hacer cambios de oficina entonces estaba en la locura total porque era cambio de casa y cambio de oficina al mismo tiempo entonces, son cosas que dices, ¿y cómo le hago? Pues, lo tienes que resolver de alguna manera, pero también tienes que entregar, en este caso tenía que entregar esos espacios y se tuvo que ajustar y reajustar para hacer los cambios, ¿no? Y claro, Ajá. muy pesado, pues, por lo que implica hacer una mudanza, empacar y desempacar. No, sí, y buscar luego. Y o buscar también, también ¿no? Sí, sí, digo, mientras tanto buscas quién te detiene las cajas, quién de tus amistades te ayuda mientras encuentras. Pero, pues, también te dicen, hay que, me tienes que entregar tal fecha. Esa es tu o responsabilidad. Sea. ¿No? O sea, ¿para que te pues expones sí, o sea, para que, a que también. venga otra persona y te saque tus cosas? Sí, ¿no? O sea, para que sepan también qué clase o qué tipo de cambios ustedes podrían esperar en su vida y que de pronto, pues, ¡pum! Ahí llegan, ¿no? O sea, eso, a eso le llamamos el uranazo, ¿no? El uranazo, sí, lo imprevisto, las cosas imprevistas, las cosas que, que suceden por donde menos te imaginas. Sin embargo... Eh, podemos vivir situaciones dolorosas, pero conforme va pasando el tiempo, entonces empezamos a ver lo bueno de esa situación. En ocasiones cuando estamos con la tormenta, con el cielo gris, con la niebla y no vemos nada, es decimos: ¿pero por qué me pasa esto? Sin embargo, cuando salimos de esa temporada, cuando empezamos a ver otros horizontes, dices, ahora entiendo porque viví, viví esa experiencia y terminas agradeciendo que, ellos, que eso haya pasado en tu vida y que qué bueno que, que sucedió de esa manera y no tal vez de una manera más fuerte o más sí. intensa. Y que te haya implicado el cambio, pero es aprender a fluir, o sea, aprender a fluir, sí. a aceptar. O sea, creo que sí. son de las cosas que es como el reto de todo ser humano es eso. Aprende a fluir con lo que, está, con lo que estás viviendo y acepta tu realidad. O sea, acepta lo sí. que estás viviendo, acepta lo que estás pasando, porque muchas veces vivimos como en, esta, en este mundo, porque ahora en estos últimos días he estado ocupando mucho la palabra de que vivimos en nuestra Narnia, que es una película en donde unos niños se meten a un closet y viven una una historia eh, muy fabulosa entre animales este, que hablan y demás, etc. Entonces, cada quien vive en su narnia y están como viviendo en sus burbujas, en sus cosas y de pronto los sacan a la realidad y no quieren eh, ver la realidad. No, no están eh, preparados para observar lo que realmente está pasando, porque una cosa es lo que tu mente te cuenta y otra cosa es la realidad. ¿no? Que eso sí. es lo que, lo que muchas veces es como de me resisto a ver la verdad, me resisto a creer esto, me resisto a eh, aceptar esta situación. Entonces, ahí sí. es en donde caemos en ese sufrimiento, caemos en ese dolor, caemos en esa situación que nos resulta más doloroso el estar resistiendo que el fluir, el de decir... Acepto lo que está pasando, ya no puedo hacer nada, eh, pues el cambio ya se vino, entonces voy a aprender a fluir, a aceptar lo que estoy viviendo para que yo lo pueda, pues ahora sí que trascender como tú dices, ¿no? Obtener los regalos de aprender a fluir. Exactamente. Y siempre es aprovechar. Con esta parte práctica es aprovecha. Ahorita tenemos el sol, un cielo azul, aprovecha el sol y el cielo azul. Tal vez mañana nos viene el aguacero, nos viene más agüita de la que se esperaba y se inunda por ahí la calle, este, se desborda tal vez el río. Aprovecha, que es lo bueno de lo que puedes aprovechar de esta, de esta lluvia que tal vez vas a tener que hacer un pago un poquito caro, pues a lo mejor sí, pero también aprovechalo y si tienes que salir con la lluvia, pues sal ya de una manera protegida. Yo lo que quiero comentar, a lo mejor les puede ayudar, sí, antes, todos. perdón, este, Malu, esto es importante para ti, porque dicen, "Yo quiero aprender a interpretar las cartas." ¿Das cursos? Y sí te lo estamos Marta Rocío Ram. Sí, sí estoy dando cursos, estoy anunciando cursos y estoy iniciando cursos básicos cada mes. Si es, es Marta, si te interesa, ahorita estoy iniciando justamente el día de hoy, en la noche tengo eh, la segunda clase de 8 que es mi curso básico. Tengo la segunda clase el día de hoy. Si quieres entrar, es, eres bienvenida. Nos escribimos y te doy los datos ya que se, se requieren y o si gustas en mayo empezaré otra vez otro curso básico. Pues claro ahí está, sí, miren, mucho. cada mes está haciendo cursos de astrología básica y la verdad es que te lo explica así, mira, con palitos y bolitas, así. Ella es una muy buena maestra y te dice, mira, así, así, así. O sea, te dice, mira, sí. esto es, o sea, de verdad te da una muy buena explicación, o sea, es, es muy buena maestra en ese sentido y bueno, pues la parte de facilidad no importa en cualquier parte del mundo que tú te encuentres, puedes tomar la clase con ella y pues ahí está también eh, la información de que tú puedes ahí estar eh, pues aprendiendo un poco más de astrología. Gracias. Quería comentar. Sí. Eh, una palabra clave que tiene que ver con este eje de Tauro-Escorpión. Eh, ya lo comenté, pero lo vuelvo a retomar. Tauro y escorpión son signos que buscan y que se sienten muy bien y que le ponen mucha energía a mantener el control. Son, son signos que les gusta ahí controlar. Entonces, la invitación con estos nodos por ahí y con estos tránsitos que tenemos Urano y dentro de poco tiempo Marte por Tauro, pues nos están pidiendo suelte el control y como tú decías, a fluir, ¿no? Este escorpión es un signo emocional que nos hace vivir intensidades, pues fluye con la intensidad, si eso es lo que ahora eh, es lo que nos toca vivir o situaciones que las vamos a tener que vivir, pues sí, y Tauro, pues, a buscar esa parte de, de solidez en una, encontrar la solidez en nosotros mismos, en la parte interna, y no poner solidez y valor por lo que tengo materialmente. Porque Tauro también es un signo que tiene que ver con el tema del dinero, y el punto es realmente cómo me valoro, desde el punto de vista interno de lo que yo, ¿Cómo me doy yo el valor? Es realmente cómo te va a llegar el dinero. Entonces, esos son los cambios por los que viene. El otro punto importante a retomar, Tauro, también está relacionado con el cuerpo. Entonces, ¿cómo me estoy relacionando con mi cuerpo? ¿Y qué puedo hacer para mejorar y estar mejor de salud? Ok, pues. Es que tanto, uh -huh. que tanto estoy... Eh, Escuchando a mi cuerpo, enfoco las emociones que estoy, que estoy teniendo, que, cómo las puedo manejar, ¿no? Es, sí, porque finalmente puede ser a lo mejor eh, ese exceso de emociones que nos da eh, Scorpio, ¿no? En, en, pensando así como un dolor de cabeza, o se te va el estómago, de que no puedes digerir la información, eh, o se te va un dolor de espalda o sea del exceso del estrés o de la carga de trabajo entonces ahí tú ya puedes irte dando cuenta de dónde estás cayendo en esas en esas situaciones y que bueno se me ocurre algo mal a ver tú dime sí. este en esa parte que dices de intensidad que es escorpio entonces podemos decir ay no te preocupes ahorita estoy tan intensa como escorpio o sea <risa> Pues Desde, mira, mira, estoy intensa, no te preocupes, porque todos estamos intensos ahorita por Escorpio. Así que si te equivocas, está si eres pasando por Pues sí, mira, lo que va, lo que va, lo que va a movilizar la intensidad son esas emociones que estás viviendo, las vas a vivir de una manera más intensa. Sin embargo, escorpión es un signo que está relacionado con el resentimiento. Con, con el deseo de venganza y otro punto importante eh, es a escorpión una de sus dificultades si a Tauro le cuesta trabajo soltar y buscar ese, o sea hacer el cambio a, a escorpión algo de lo que le cuesta trabajo es perdonar entonces también es un momento como a quien realmente es un momento de perdonar pero desde el corazón no solamente sí, ya, sí, está bien, te perdono. No, siéntelo con ese dolor y con esa impotencia y con esas cosas que dices, pero ¿cómo otra vez me volvió a pasar? Pues sí, no, es que perdónate a ti y perdona al otro. También es un tema o es un momento también como de perdón, porque a escorpión no le gusta perdonar. Ese está viendo, si sí, es un escorpión así, no bien aspectado, está buscando en qué momento puede buscar una venganza y hacerte un daño, pero que, que, que lo sientas, ¿no? Entonces, ahí viene esa parte intensa que dices, ya no, ya no vamos a llegar a ese extremo. Mejor siento esa parte dolorosa y la, me perdono y lo perdono. Uh -huh, uh -huh. O sea, es también esa parte en donde a veces evadimos esos duelos, esas emociones de sí. no querer eh, terminar de soltar. Eh, sí. En todos los sentidos, porque eh, pues pienso que ahora con la pandemia pues hubieron muchos casos de divorcio, muchas sorpresas, muchas situaciones de violencia que se vivieron durante ese proceso y, y pues ahorita se están resolviendo muchos temas de divorcio, ¿no? Y, este, y pues ahí este puede ser o es probable que hay muchas personas que no han soltado a su pareja, que no han terminado de perdonar, se resisten todavía o, sí. o siguen, ¿no? A lo mejor todavía ni se divorcian, pero siguen ahí este, en esa relación que ya no, ya no tiene sentido, pero pues ahí la siguen manteniendo. Sí, sí, hay, hay situaciones que nos toca cerrar un ciclo o nos toca vivir de cerca algún ciclo, ¿no? Yo este... Yo lo que les puedo comentar del de de sábado pasado, pues me tocó despedirme de una mascota. No era mi mascota, era la mascota de una vecina, pero pues sí, este, ya sabíamos. Ya me habían comentado que estaba enfermita esta mascota y bueno, el sábado la dueña decidió dormirlo y pues tuve la oportunidad de poderme despedir. Así se sincronizó el momento, pero pues... No fue así como, ay sí, adiós. No, pues no, si le tenía mucho cariño a la mascota y la mascota también me tenía cariño, pues sí, para, para mí fue como, como doloroso, ¿no? Uh -huh. Pues sí, ahí está. O sea, todo, todo lo que podríamos estar experimentando y te pediría que si tú ya estás experimentando algo, nos lo fueras compartiendo aquí para irnos sí. dando cuenta, ¿no? O sea, por favor, venos compartiendo si es que en el chat, si tú tienes alguna eh, vivencia, algo que ya te diste cuenta que Malú, como nos dijo al principio, ya lo empezamos a vivir desde tres meses antes. O sea, ¿en qué área de tu vida sientes que ya se está transformando algo? Si quieres compartirlo con nosotros, adelante. Es el espacio libre para que tú puedas compartir. Y bueno, recordarte que solo, solo de aquí al 30 de abril <risa> vas día... a tener la oportunidad de eh, tener un descuento con Malú en eh, tu carta astrológica, ya sea eh, tu retorno solar. O la lectura de tu carta, si es que nunca has tenido una lectura de carta, pues es conveniente primero tengas tu lectura de carta y después tu retorno solar. Eh, entonces, eh, lo único que tienes que especificar es, vi el programa en Almas en Conciencia, vi el programa de Eclipse de Sol en Tauro, eh, en Almas en Conciencia, le mandas el, la captura de pantalla de que compartiste este programa y... Eh, Le dices a Malú, eh, ahí se Misión lo mandas por sí y listo, <ríe> Malú. Eh, de aquí al 30 de abril, o sea, si tú ves el programa, porque también te recuerdo que tenemos canal de YouTube Margarita Mercado, te puedes suscribir a este canal. Si te perdiste algún problema, un programa, eres nueva, nuevo, puedes accesar ahí y vas a encontrar varios programas y ya tenemos varios programas con Valú y eh, ahí vas a tener más información. Y recuerda que en YouTube tenemos un, unas descripciones en el canal, en la parte de abajo, en donde vienen todas mis redes sociales también Ahí puedes encontrarlas. Eh, si sí, te toca ver el programa ya cuando esté en el canal de YouTube, te recuerdo también que ahí está información para ti. Y bueno, pues eh, déjame leer por aquí porque ya nos dejaron varios comentarios y te están saludando. Okay. Y hola, y hola. Eh, y, y yo, este, ah, este. bueno, pues es, recibimos <risas> los saludos y me interesaría mucho eh, si contestar preguntas a alguna situación... Que, sur, que ha surgido con todo lo que hemos platicado hasta ahorita. Bueno, a ver, ahora sí, déjense ir como Gordon Togan y díganos qué piensan. De eso. A ver, dice por acá Alejandra Ferreira, te saluda, Andrea Reyes escárcega también te saluda, Luz Estrada eh, también te saluda, Jan Suastegui, aquí se está riendo con nosotros. Eh, Soraya Langarica dice, hola, buenas tardes, Lorena del Ángel. Dice Marta que sí, sí quiere eh, lo de las clases de astrología. Entonces te va a contactar. Recuerden que también Malú da clases de astrología, entonces pueden inscribirse con ella. Eh, Karina Salazar por acá. Eh, Socorro eh, Castillagón nos está saludando también. Buenas tardes. Si te encuentras viendo este programa en cualquier otra parte, asegúrate de estar directamente en la página Almas en Conciencia. Porque si no, no vamos a poder leer tus comentarios. Es necesario que tú te conectes directamente a la página Almas en Conciencia para que podamos leer tu, tu pregunta, tu comentario y bueno, pues aquí poder eh, seguir platicando eh, de todo esto que, que estamos viviendo, que bueno, para mí eh, de manera especial, yo lo digo que es como un mes importante para mí del año, o sea, por todos los eventos astrológicos que se habían estado avisando y que tú también ya nos habías hablado y que bueno, para mí es de los más importantes. Tú, tú que ahora sí que tú eres la experta, tú dime si ¿sí es o no es. ¿Es importante o no es importante, Malu? No sé, yo creo que se quedó por ahí pausado. Sí. ¿Sí? Este, ¿Te refieres a esta parte del eclipse o de los sí, otros comentarios? También de los otros comentarios que nos hiciste, de, de todo. No, bueno, meses. pues ahorita de los comentarios que ya platicamos en el programa anterior o no sé en qué programa, pero sí. hoy es un día súper importante, un día... Eh, muy especial que todos los que estamos aquí en conciencia y los no en conciencia, eh, pues estamos viviendo esta conjunción Júpiter y Neptuno en este momento en el cielo están juntos en, en el grado 23 de Pisces y está marcando una nueva etapa, una, una nueva etapa que, que, que, que acaba de terminar de 166 años. Entonces Júpiter y Pisces para que estén juntos nuevamente en el signo de Pisces tendrán que pasar 166 años. Entonces es un momento para iniciar a renovar esta parte espiritual y estar más y actuar más de esta parte desde la empatía, la compasión, eh, la, la sensibilidad hacia uno mismo y hacia los demás. Entonces ya hemos platicado de, esta, de este tránsito. Júpiter, Neptuno, por ahí hice un artículo que lo pueden encontrar en el grupo de Facebook en donde di fechas de qué es lo que pueden estar viviendo los eventos con con semanas antes de anticipación y bueno, está marcando una nueva era muy importante a nivel de la humanidad. Entonces, pues eso es lo que está pasando hoy 12 de abril 2022. Pues ahí está, yo creo que hasta una muy buena meditación para esta, sí, total. esta noche, para poder hacer y abrirnos a esta nueva conciencia que está llegando al planeta, esta nueva información que va a llegar, porque va a llegar mucha nueva eh, información para todos como humanidad. O sea, no importa si no eres sensible, no importa si no ves, no importa si no sientes. Eh, finalmente la elevación o la vibración que vamos a tener eh, va a cambiar. O sea, todo lo que creías que Total. antes era, ahora ya no va a ser. Entonces... Eh, como lo que decimos, hay que aprender a fluir con los cambios y ya te están dejando comentarios. Déjame ver qué dicen. Por acá. Ok, seguimos, sí. eh, seguimos escuchando los comentarios. Sí, dice Elizabeth Almanza, dice, tenemos días, mis hijas y yo tres días soñando. Muy, muy feo. Dice, tiene algo que ver los sueños, eh, se ve afectado en, con estas, eh, lo que estás platicando, lo que comentas con los sueños. Sí, más que con el, bueno. No puedo decir específicamente el eclipse, pero los sueños está relacionado con el signo de Pisces y con Neptuno. Y ahorita, pues, eh, al estar Júpiter, Júpiter, la, ener la energía que lo caracteriza es expandir, es hacer más grande lo que toca. Entonces, los sueños van a estar como pues más expandidos. Y expandidos quiere decir que podemos soñar, los podemos recordar o podemos soñar cosas que probablemente al momento de despertar no tenemos como una claridad de cuál fue el mensaje que el inconsciente nos está enviando. Pero sí, el tema de los sueños tiene que ver con lo que está pasando hoy que es con Pisces, Júpiter y Neptuno en Pisces, además pues por ahí ya vienen otros planetas, Venus también está por pasando ahorita por Pisces, entonces hay energía neptuneanda como muy a flor de piel y sobre todo las personas que tengan aspectos de su carta en el signo de Pisces. Probablemente estas personas que, que están mencionando sobre los sueños probablemente, tengan aspectos con Neptuno, con Pisces, y entonces es una forma como están viviendo estas energías. Pues ahí está también, y déjenme decirles que hay diferentes grados de sueños, o sea, hay eh, clasificación de tipos de sueños, hay sueños que son algo que yo no pude resolver en mi día y mi mente requiere darle solución, los sueños. Hay otro tipo de sueños que son premonitorios, que te están avisando algo que puede suceder en tu futuro. Hay sueños que son sueños lúcidos, le pueden llamar, que es eh, esta parte en donde tú estás en otra dimensión y estás transportándote a hacer algún otro trabajo y lo estás haciendo consciente y porque despiertas sabiendo que hiciste algo extra. Y hay otros sueños que le llaman sueños cósmicos, que es cuando ya definitivamente te desprendes tu alma, se desprende de tu cuerpo y tú ya estás viendo tu cuerpo, que le, bueno, le pueden llamar parte del viaje astral, pero el viaje astral es que tú te vas a alguna otra dimensión, pero no, o sea, este es todavía más elevado que este. Entonces, hay diferentes características de sueños. La conciencia es totalmente diferente, se viven y se sienten de una manera diferente. Yo te invitaría a que comiences a identificar eh, las diferencias entre el tipo de sueño que estás teniendo, porque sí hay diferentes eh, maneras en que se está viviendo el sueño. O sea, se puede vivir mucho desde el miedo, entonces hay que ir observando desde dónde ¿Tu subconsciente está queriendo avisarte algo o es realmente algo que va a suceder? O sea, hay que comenzar a... Organizar esos sueños y empezarnos a dar cuenta desde dónde proviene, porque muchas veces soñamos muertes de alguien y no pasa y entonces vivimos con ansiedad, con miedo pero eh, hay que organizar hay que aprender a diferenciar ir diferenciando eh, los tipos de sueños que vamos teniendo y eso pues te va a dar mucha claridad de saber cómo ir resolviendo lo que tu mente, tu subconsciente está tratando de decirte, aprovechando la energía y esto que también nos comenta Malu. voy a leer otros comentarios porque por acá ya también nos están diciendo. Cris Santa Moreno dice, hola, he soñado, ah, pues mira, aquí otro, otro de sueño que me trae, este, me traigo una moneda de cinco pesos, han estado todas las noches inquietas, dice, eh, hay mucha molestia, soy Sagitario. Pero bueno, pues ahí está, ese es otro, este, dice que, me, que se traga una moneda de cinco pesos. Bueno, pues yo creo que aquí ya más o menos les expliqué qué es, cuál es la diferencia ¿no? de, de los tipos de sueños que a lo mejor pudieran estar experimentando, que es, puede ser como algo que no resuelves de tu subconsciente o podría ser eh, realmente los mensajes que puedes eh, recibir de maestros, guías, ángeles, guardianes o este, estos viajes astrales o este, estos viajes ya de, de conciencia más elevado. O sea, hay mucha gama de, de tipos de sueños que, que nosotros podríamos estar experimentando, viviendo. O sea, no nada más es un sueño, me duermo y tengo un sueño. No, o sea, hay diferentes tipos de sueños este por acá eh, ya no nos pusieron otro comentario, esperamos sus comentarios, si tienen alguna duda adelante, esta Lulu está abierta eh, para sus preguntas, recuerden estar directamente en Almas en Conciencia porque a veces nos dejan comentarios en Margarita Mercado y ahí yo no los puedo leer hasta el final y, y de repente ya no los alcanzo a leer entonces eh, tienen que entrar directamente a, a Almas en Conciencia y eh, pues recordarles eso, ¿no? Eh, hay cursos, sesiones, eh, los cursos también de access, de barras de access, tomar su sesión de, de Sinfonía de Posibilidades, que eso también es muy recomendada. Si quieres platicarles un poquito de esa este, sesión, ¿cómo es este Lulu? De la de Sinfonía de Posibilidades. Sí. Sí, es preguntarle a la persona al momento del inicio qué es lo que desearía cambiar con esa sesión. La sinfonía de posibilidades eh, es un trabajo más a nivel áurico. Entonces se trabaja con la energía más desde la parte áurica, es decir, eh, casi no se toca el cuerpo. Eh, son algunos toquecitos por ahí, pero uno empieza a movilizar toda la energía de la persona que es lo que va a ayudar a, a desbloquear y que posteriormente abrirá oportunidades, justamente posibilidades en su vida. Sí, y está bien padre, la verdad es que sí, bueno, yo soy muy sensible, yo sí sentía como me jalaba la energía y decía ¿qué haces? Y me dice, pero si yo estoy por acá, estaba como casi este medio metro de distancia y yo sentía que me jalaba todo el cuerpo y yo decía ¿pero cómo? Sí. Muy padre, muy padre, me, me encantó. Eh, dice Elizabeth Armanza, dice, muchas gracias Maggie Malu, son sueños con personas malas. Me, eh, me atrevería a decir que como seres desencarnados, dice. Bueno, wow. también ahorita sí es este, ahorita se soltó, o sea, esta semana también es como una vibración un, un tanto extraña. Bajamos un poquito nuestra vibración por andar este. Haciendo celebraciones que, que es este, pues que para la iglesia católica es este volver a recordar algo que no debería de ser de esa forma y baja la vibración eh, eh, a nivel planetario. Entonces es, es también mantenernos en la conexión más alta y poder mantener nuestra vibración más alta. Toda esta semana sí se lo recomiendo y como les dije yo, mes de abril es para trabajar con Llama Violeta. Transmuten todo el tiempo, manténganse en decretos este, meditaciones de llama violeta. Eh, pueden encontrar un montón de información. Yo ya me aventé un mes completo de meditaciones de llama violeta. Los pueden encontrar en el canal de Angelología con Maggie. Eh, hagan esas meditaciones, empiecen a transmutar, empiecen a utilizar mucho el, el, este cuarzo. Bueno, que no es cuarzo, este, pero es la, la piedra morada. que es Amatista. La... Amatista, gracias. Eh, la amatista puede ser este, ya sea en collar, en dije o pulsera o cuarzo que ustedes eh, traigan con, con ustedes para eh, poder estar haciendo este, esta trans, eh, transmutación. Tómenla en sus manos, eh, pidan que esa... Eh, piedra les ayude a transmutar toda la energía que llegue a ustedes, que sea de baja vibración, este, y manténganla con ustedes. Eh, es importante que estén trabajando todo este mes con Llama Violeta. Eh, les había comentado ya en algunos otros videos, pero se los vuelvo a recordar, y yo estoy duro y dale con esto de que trabajen con Llama Violeta. Este, an, a ver, Socorro Castilla nos dice por acá, dice, hace dos semanas soñé que vino mi papá a visitar y el domingo me dijeron y me mostraron que su tumba estaba eh, destruida. Ok, bueno, pues ahí están las señales. Mira, están los sueños a flor de piel, ¿verdad? Sí, mandándonos mensajes sí. en uno o en otro nivel, mandando mensajes. Sí, dice... Mi esposo y yo hemos estado enojados como desde hace medio mes. Él es Pisces y yo cáncer, Anita Enríquez. Ok, pues eh, algo importante se debe de estar moviendo justamente con estos tránsitos porque ya, pues ya pasó el sol por el signo de Pisces. Actualmente sol está este, ahorita pasando por Aries, pero pues ya vino a movilizar y a dejar mensajes en el área de Pisces y pues ahorita con esta conjunción muy probablemente le está afectando a esta persona y le está moviendo cosas eh, bastante intensas. Uh -huh. Uh -huh. Pues sí, ahí está. Entonces eh, también estas, estas situaciones, ¿no? Puede ser también que las discusiones se ven muy fácil o muy rápido, ¿no? Como que andem, andemos, este, mecha corta y de repente de la nada empecemos con, con una discusión. También sí. puede ser por esta situación de, de Scorpio. Mm, no, mecha corta viene siendo más, por ejemplo, un mar un marte en aries un marte en leo un sol o un sol en aries un sol en leo ahí sí son más mechas cortas pero en escorpión es así como no suelto todo lo que tengo que soltar de mi enojo me lo guardo y lo estoy ahí dándole vueltas no eso, eso es lo que lo que podría estar pasando en el enojo lo que yo quiero comentar sobre piscis piscis por un lado es un signo emocional es un signo compasivo es un signo que nos da esta energía de sensibilidad y vulnerabilidad nos hace ponernos como muy sensibles sin embargo la sombra de piscis el lado oscuro de piscis es la evasión entonces con este enojo que trae este matrimonio, la pregunta es qué situaciones están evadiendo, no las quieren confrontar o le han dado mucha vuelta y que ahorita eh, tal vez no han querido resolver y entonces está surgiendo la molestia y se manifiesta a través del enojo. Es lo que pensaría yo con esta parte de Pisces. Porque piscis es evasivo, sí, uh -huh. es, es evasivo, es así como ya sé que tengo ese problema, pero mejor me enfoco en tal cosa. Evado esa situación dolorosa, entonces me voy por otro lado, porque es, piscis es un signo evasivo, es un signo que también en ocasiones se confunde y, y, y pasa por esta parte de confusión y de evasión, porque le, le cuesta trabajo tocar el dolor, entonces prefiere mejor evadirse. Uh -huh. Ahí está también, este eso, eso es importante, eh, ver esa, esa parte oscura también de los signos. <risa> sí, sí, sí, todos tenemos nuestro lado oscuro. <risa> Lo importante es reconocerlos y darles una mejor salida. Pues sí, exactamente. Mira, aquí Seraya nos comparte otra cosa, dice, hola, eh, yo tengo la inquietud aquí en mi colonia de organizar un ballet para niñas y últimamente estoy soñando mucho que estoy dando clases, ha sido muy recurrente este sueño. Pues ya, eso es, esos sueños es de ya materializa tus clases de ballet, eh, el arte tiene que ver con Pisces, con Júpiter en Pisces, con Neptuno en Pisces, con todo lo que tiene que ver en toda la parte artística, música, ballet, pintura, escultura, fotografía, cine, es, está relacionado con Pisces, entonces yo te diría, empieza a dar tus clases de ballet con las personas que se inscriban. Eh, yo, no, yo soy de las personas que es hacer la invitación y los que lleguen y con esas personas empezar. Y tal vez, este, no sé qué sean los requerimientos para esa clase, pero a lo mejor hasta en un parque empezar con movimientos, con calentamiento, yo qué sé, ¿no? Pero sí. yo creo que es un momento de, de, de iniciar. Y ahí que la pregunta como es cómo puedo hacer la invitación para esto, ¿no? Eh, con una pregunta de Access, es: ¿Qué contribución estoy dispuesta a dar y recibir a través de estas clases de ballet? Ahí está. Sora, ya está esa pregunta y deja que el universo te responda. Lorena del Ángel dice, la semana pasada estuve saliendo a los talleres del trabajo y cuando venía de regreso tres días seguidos se me venía a mi mente ver la muerte con su guadaña y vestimenta negra brillosa. Bueno, aquí ya de verdad que le salen cada sueño y cada eh, presentimiento, este. pero sería bueno que nos dijera qué signo es, ¿no? A ver. Ah, soy Mira, Géminis, dice. Ok, lo que yo quiero comentar, ¿qué sucede cuando, cuando soñamos con que alguien se murió, con que vimos la muerte, o con que nos, nos estamos muriendo nosotros? O sea, el, el tema de la muerte, ¿qué pasa? El tema de la muerte sí tiene que ver con escorpión. Eh, sin embargo, en otro nivel de interpretación que se le puede dar a la parte simbólica de la muerte es que nos está indicando que hay un ciclo que está terminando, la muerte es eh, la muerte y el renacer es algo termina pero también algo inicia no cuando nos morimos físicamente, cuando trasciende un ser querido o trasciende la mascota o trasciende algo, es, está pasando en otro plano, en un nivel energético, sigue su evolución ¿No? Entonces, es qué parte de tu vida actualmente hay algo que ya está muriendo, que ya está terminando, que se está cerrando. Entonces, en ocasiones es así como se manifiestan y ya, y ya hay que interpretar un poco más el sueño y no quedarnos solamente con que vi al muerto <ríe> o vi cosas de muertos, sino qué parte de mi vida ya está terminando y ya estoy cerrando ese ciclo. Uh -huh, uh -huh. Sí, hay que, hay que checarlo a todos los niveles, porque no nada más es de la sensibilidad que puedes tener para ver algo, sino qué representa simbólicamente para ti eso. Entonces, Exactamente. ahí hay esa, esa parte de, de, OK, hay un momento de, de muerte y nacimiento. Entonces, ¿qué está muriendo para ti? Ideas, pensamientos, acciones. Eh, situaciones, amistades de las que ya te tienes que alejar, eh, que, te, que te tienes tra que trascender porque a lo mejor ya no es la misma eh, compartir eh, con la familia también hay esa parte de, de poder eh, transformar a lo mejor la manera en que yo me comunicaba con ellos y ya está cambiando y estoy evolucionando. Y más ahora que estamos como en este cambio que hoy es tan importante. Y aquí Laura nos dice, wow, dice, un mágico momento para expandir nuestros proyectos y sueños. Te abrazo mucho, Maggie Malú. Dice, soy escorpión. ¿Cómo le ah. Puso? Escorpiona. Ah, muy bien. Pues bienvenida al escorpión. Pues ahí está. Entonces, dice... Dice, hoy veo que eh, mis sueños están haciendo realidad desde una labor de muerte y transformación en, en un verdadero renacer. Sí, sí, sí, que pues bienvenido al renacimiento. En ocasiones es doloroso renacer, en ocasiones, pues sí, renacer, nacer, renacer, es, eh, en ocasiones es doloroso, ¿no? Pero es un cambio que después... Nos ayuda a liberar y encontramos y vemos lo, lo bueno que trajo ese renacimiento en nuestra vida. Pues sí, porque finalmente es como un parto, o sea, imagínense el, el sí. parto, o sea, cómo es un parto, ¿no? Natural, o sea. Bueno, sí. también hasta los de cesárea, ¿no? Pero, o sea, imagínense todo el proceso de horas que lleva una mamá en eso, ¿no? Entonces, sí. El y, bebé... y el bebé que dice, ya quiero salir, por favor, ayúdenme a salir, ¿no? Y, y bueno, pues si es un parto natural pues tiene que pasar por ese lado estrecho que no ha de ser como tan delicioso pasar por ahí, ¿no es? Ahí Vean, ya tengo que tomar convierte. mi esfuerzo de mi cuerpo para salir, tomar ese impulso y salir adelante. Sí, totalmente. O sea, esto es simbólico y, y véanlo en su vida. O sea, ¿cuántos sí. muertes y renacimientos tenemos a lo largo de nuestra vida? Y, este, y pues no se termina ahí. O sea, a veces sentimos que se nos está terminando algo, pero es esa parte de lo que hablábamos, de aprender a aceptar, fluir y, y hacer este renacimiento, ¿no? Sí, y también, bus, este, también invitar a, a ver esa evolución que está provocando este cambio al cual me estoy resistiendo, es a donde no quiero evolucionar, que me resisto a hacer este cambio. Uh -huh. Y donde está llevando la vida en este momento. Sí, bueno, sí. Malú, pues ahora sí que llegamos al final, nos extendimos como por ahí unos, unos cuantos minutos más. Ok, no importa, yo encantada. Ni se bueno, <risa> sí. Gracias a todos los que estuvieron acá conectados, les recuerdo que... Eh, Justo de a partir de hoy hasta el 30 de abril tienes un descuento especial mencionando eh, tal cual vi el programa de eclipses en almas en conciencia. Le mandas el mensaje a, a Malú en WhatsApp viendo que compartiste este eh, este video. Y bueno, pues ahí tienes tu descuento. Si estás en el canal de YouTube también, pues eh, ya una vez que está arriba el video, pues ya lo compartes y también, sin problema. Eh, gracias, Malú, de verdad, por aceptar la invitación que nos vamos a estar viendo aquí no. cada mes y que también y gracias recordarles a que ella puede dar. Clases, clases de barras, este, puede darte sesión de barras, puede darte esta que les platicaba, la de sinfonías, facelift, también puede darte una sesión de facelift que ya te explicará después ella qué es. Y, este, y bueno, pues ahí está eh, la invitación para que tú puedas eh, asistir con ella a alguna sesión. Ella está por ahí eh, muy céntrica, la verdad es que está muy céntrica en Colonia del Valle, eh, Puedo atenderte y darte sesión, o vía online, si es tu carta o retorno so, solar, eh, puede ser online, entonces ahí puedes tener tu, tu sesión. Malú, ¿nos puedes volver a repetir, por favor, tu número WhatsApp? Sí, con mucho gusto, es el 55 36 43 71 72. Bueno, pues ahí está, bien fácil, Malú, tu, tu número. <risa> 7172 termina, 7172. Sí, sí, bueno, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación. Yo es, encantada, este, Maggi, gracias nos a ti. Estamos este, viendo el siguiente mes ya con eh, la luna nueva. Sí, con el eclipse de luna para el 16 de mayo. Ahí está. Ya saben, ahí para que también se vayan preparando, que aquí la vamos a tener de invitada y eh, pues recordarles, recordarles esto. Eh, dice Silvia Khan que por favor hagamos un programa de barras, que hablemos de barras. Ah, yo encantada. Cuando quieran, platicamos sobre las barras, que es una delicia. Sí, la verdad es que sí, bastante. Bueno, Malú, pues eh, nos despedimos. Muchísimas gracias por, por haber estado y gracias, seguimos Mach. en conexión. Y nos vemos eh, hasta la próxima a todos. Les deseo que un ángel los acompañe y los lleve bajo sus alas. Los bendiga, los guarde y los proteja. Y que su gracias. casa esté plagada, llena, llena de ángeles, que los llenen de abundancia, prosperidad, salud, sanación, amor, eh, paz en su hogar, que todas las personas que pisen ese lugar sea como un templo de luz. Gracias a todos y nos estamos viendo, ah, no va a haber programa de día jueves, Vamos a descansar estos días y nos vemos hasta el siguiente martes, chicos. El siguiente martes vamos a tener programa sin problema eh, y bueno, pues hasta el martes. Y gracias, Melú. Nos estamos viendo hasta la próxima. Gracias. Bye. Saludos a todos. Gracias. Ay,